Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB 101. En el video de hoy veremos unidades de medida. Los temas que cubriremos en nuestro video son origen de algunas unidades, las diferencias entre ellas, equivalencias y conversiones, cantidad o valor de la magnitud. En el origen de los tiempos de los seres humanos, las unidades de medida estaban dadas por los valores del cuerpo, por ejemplo, por ejemplo, el tamaño del dedo pulgar de, de un rey y eso se le dio el nombre de una pulgada y asimismo para hacer algunas mediciones se, se utilizaron otras partes del cuerpo como la palma de la mano que también llamamos cuarta o incluso el pie que aún se, se utiliza en nuestros días también se pueden hacer unas mediciones como, como un paso cuántos pasos hay de un lugar a otro o incluso si es más largo el codo que va desde el la distancia del codo hasta la punta de los dedos con la mano extendida. Hay unidades de la antigüedad que aún se usan en nuestros días, como la yarda, que es la distancia de los brazos extendidos desde la punta de los dedos hasta el pecho, o la brasa, que es la distancia entre ambas manos con los brazos extendidos entre la punta de los dedos. Estas unidades tienen el problema que dependen directamente de la persona. Por lo tanto, si yo digo que las distancias son dos palmas o cinco cuartas, depende del tamaño de la mano de cada persona. Si una mano es más grande o una mano es más pequeña, la distancia que voy a medir cambia considerablemente. Al igual que la magnitud, también es importante conocer las unidades. Por ejemplo, los que somos aficionados al fútbol sabemos que la distancia que hay del punto penal a la línea de gol son 12 yardas. Sin embargo, en América Latina no sabemos exactamente o no usamos exactamente la yarda sino los metros. Por lo tanto, hay que hacer una equivalencia. Y una yarda equivale a 0,9144 metros. Al hacer esa equivalencia, nos damos cuenta que las 12 yardas equivalen a aproximadamente a 11 metros. Por lo tanto, son importantes. Al igual que la magnitud, también es importante las unidades. Si una persona hace una medición en milímetros y nos dice... Que la distancia que hay entre la línea de gol y el punto penal son 11.000. Queremos saber 11.000 que. En ese caso 11 metros equivaldría a 11.000 milímetros. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son. Unidades de medida con referencia al cuerpo humano. Elementos que componen una medida. Como son las unidades y el valor de la magnitud. Y hasta aquí nuestro video de unidades de medición. En el siguiente video veremos sistemas de unidades de medida. Muchas gracias.